Bueno, pues seguimos. Vamos a continuar con el Congreso. La protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental de las personas físicas. La aplicación a partir de 2018 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas ha provocado transformaciones en todos los ámbitos de la vida, lo habrán visto, ¿no? En el comercio la banca en las webs? ¿A quienes de ustedes no les han solicitado que firmen un consentimiento acerca de la protección de datos? Pues en la consulta del médico, por ejemplo, un banco. Se han dado cuenta que actualmente cuando eh, navegan por internet se les solicita continuamente que acepten las políticas de seguridad y las cookies. Todo esto nos está obligando a aprender nuevas reglas y adoptar nuevas prácticas para garantizar el cumplimiento normativo de este derecho del que hablamos. La educación no iba a ser ajena a este cambio, ¿no? Más bien todo lo contrario, porque en el ejercicio de la práctica educativa se tratan múltiples datos personales, muchos de ellos sensibles del profesorado, del alumnado, de su familia, en consecuencia, los centros educativos, las directivas, el profesorado, el personal de administración y servicio, todos como miembros de la administración educativa, que es la responsable de hacer efectivo ese derecho fundamental sobre la protección de datos de carácter personal, pues deben actualizar eh, sus conocimientos, las competencias para cumplir con esta obligación. Estamos celebrando un congreso sobre la transformación digital de la educación y por ello queremos aprovechar ahora esta mesa redonda para reflexionar acerca de que, si bien las tecnologías pueden aportar muchos beneficios a la mejora educativa, también implican riesgo y que, en consecuencia, tenemos que hacer uso de la tecnología educando al alumnado para hacerlo con seguridad y hacerlo con responsabilidad. Esto obliga a contemplar la competencia digital docente como un elemento clave de los planes formativos para el desarrollo profesional docente. Por todo esto, esta explicación que les estamos ofreciendo, una de las medidas relevantes dentro del Plan para la Educación Digital de Canarias es el uso seguro y responsable de las TIC, que es el tiempo que vamos a abrir ahora en la mesada. Bienvenida. Antes de pasar a presentarles eh, a quienes participan en esta mesa esta tarde, vamos a recordarles que disponen en su acreditación de un código QR. Ese código les proporciona el acceso a un espacio en el que van ustedes a poder plantear las preguntas que, que quieran trasladar a cualquiera de las personas que nos acompañan esta tarde y eh, digamos que esta parte final la haremos ya eh, participando, interactuando con, con ustedes. Bueno, pues esta tarde nos acompañan Elisa María Piñero Carrillo, a quien saludamos al comienzo de la tarde. Ella es responsable del área de tecnología educativa de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, cuyo trabajo consiste en dinamizar, impulsar, asesorar la integración educativa de las TIC en las aulas canarias para el uso seguro y eficaz de las tecnologías, la mejora, la modernización de los procesos de enseñanza, la mejora de la calidad de los aprendizajes del alumnado y para el desarrollo de su competencia digital y del resto de competencias con el fin de que pueda ejercer una ciudadanía pues, capaz, competente para conducirse en la sociedad digital ¿no? del siglo XXI. Elisa, te saludamos de nuevo. Buenas tardes, bienvenida. <risa> Hola, Gracias. buenas tardes a todos y a todas. Nos acompaña también eh, José Miguel Hernández López, coordinador y apoyo a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, la persona de contacto del delegado de protección de datos de la Secretaría General Técnica y contacto para las relaciones y la coordinación con la Agencia Española de Protección de Datos. José Miguel. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por, por estar con nosotros. David Sánchez Martín, pedagogo, director del área de prevención de adicciones de la Fundación Canaria Irichen, vinculado a los ámbitos educativo, eh, comunitario, familiar de la educación para la salud. David, bienvenido. Muchas gracias por estar Buenas con tardes. nosotros también. Muy amable. Esperanza Martínez Riquelme, que es docente del IES. Puerto del Carmen, en Lanzarote, que ha participado en su centro educativo durante el curso 2020-2021 en el proyecto Ayudantes TIC, promovido por la Fundación Canaria IRICHEN. Esperanza, profesora, muchas gracias, bienvenida. Gracias. Y estamos reservando aquel último asiento para Ana Lidia Fernández Layos, que es experta en inteligencia emocional y género. La habíamos invitado porque forma parte del equipo multidisciplinar de la organización no gubernamental Opciónate, Mejora tu vida, Mejora el mundo, que justamente lo que hace es desarrollar proyectos en distintos ámbitos con el fin de contribuir a la mejora personal, social y organizacional a través de la equidad de género, de la inteligencia emocional y la gestal. Ana Lidia nos ha dicho que está de camino por estas circunstancias ¿no? que hoy nos acompañan, que nos han hecho retrasarnos en algún momento alguno de nosotros. Eh, estamos esperándola. En el momento en que mmm, llegue a la sala, pues se incorpora la conversación con naturalidad, ¿no? porque eh, también queríamos escucharla esta tarde. Bueno, pues recuerden ¿eh? lo que les he dicho, que disponen de un código QR en la, en la credencial que enlazará la aplicación Menti, en la que van a poder eh, plantear las preguntas que les surjan y al final, se las planteamos a nuestros invitados. Elisa, vamos a empezar contigo. Hemos dicho en la presentación de esta mesa que las tecnologías pueden aportar muchos, innumerables beneficios a la mejora educativa, pero que inevitablemente pues, implican riesgos. ¿no? ¿Pues ¿De qué riesgo estamos hablando? Vamos a concretar. Bueno, nosotros cuando estuvimos organizando el congreso, en un congreso que era para sensibilizar e impulsar el uso de la tecnología, nos parecía un acto de responsabilidad el hablar también de esos riesgos que conlleva. Y hablábamos de riesgos que conlleva, seamos más pro-tecnología o no. Porque ahora que se está hablando del famoso apagón, si todo se desconectara... No, yo es que no uso mucho tecnología. Un momentito. Vamos a ver, ¿usas tecnología, no usas tecnología? Vamos a pensar en todas las cosas. Como decías tú antes, que hacemos a través de la tecnología? Si se diese ese famoso apagón del que están hablando, ni citas médicas, ni compras de tickets, ni compras de billetes, ni sacar dinero de un cajero, ni volar, ni mirar el panel. Ese. Si nos paramos a reflexionar en el número de cosas que se nos paralizarían, Sería impresionante, entonces, seamos pro-tecnología o no, aquí la mayoría lo son porque están en un congreso y han venido a eso, eh, nos facilita mucho la vida, pero también conlleva riesgos. Y los cuatro riesgos de los que yo um, quiero poner el foco desde el punto de vista educativo, habrá otros, voy a aprovechar de todas formas para agradecer a las cuatro personas que iban a estar aquí un viernes por la tarde, el que nos estén acompañando, de los cuatro riesgos que íbamos a hablar, yo solamente voy a citarlos porque cada uno de ellos es experto en esos riesgos y ya hablará. Eh, el primero de ellos era el de los datos personales. No podemos ir desperdigando datos personales por todos sitios donde vamos. No somos muy conscientes del valor que tienen nuestros datos, pero tenemos que empezar a hacernos conscientes de, a quién dejamos nuestros datos, por cuánto tiempo, para qué los van a usar. Y no se nos esconde, porque ya nos están enseñando a todos, que nuestros datos tienen valor para nuestro prestigio, para nuestra huella o reputación digital, etcétera, etcétera. Tenemos que enseñar a nuestro alumnado que los datos no son baladíes. El segundo tema del que queríamos hablar, que para, es, para la para la protección de datos tendremos a José Miguel. El segundo riesgo es el uso abusivo de las tecnologías que pueden llevar. Eh, tiene un riesgo tanto para la salud física como para la disrupción, sobre todo, de nuestro alumnado en sus hábitos, en su rendimiento académico, en su salud física. Eh, no es bueno, ya lo sabemos todos, que un niño esté un día entero, día tras otro, conectado a una máquina sin ningún control. Un tercer riesgo es el acceso a contenidos inadecuados o niños vagabundos por internet, por la red. Eh, eh, todo lo que leemos por ahí de, de a qué contenidos están accediendo niños, sobre todo niños y niñas menores, es algo que tenemos que parar. Tenemos que trabajar con las familias para que las familias puedan hacer ese control parental. Y con el tema este que digo de niños vagabundos en Internet, eh, oí hace tiempo un ejemplo de a nadie se le ocurriría llevar un niño de cuatro años a la calle a las 2 de la madrugada, dejarlo solo y decir vuelve a las 5 o las seis cuando quiera. Pues dejar un niño navegando solo sin ningún tipo de control parental es una equivalencia eh, absoluta. Y el último eh, riesgo que queríamos hablar era el abuso en sentido general. El abuso que pueden sufrir los menores, bien abuso que esté perpetrado por adultos o abuso entre iguales. En definitiva, que desde el punto de vista educativo, al menos hay cuatro cosas que tenemos que tener en cuenta, que es cómo usamos los datos, el abuso de las tecnologías, el acceso a contenidos inadecuados y el abuso entre iguales o lo que se ha venido a llamar. Y tenemos que aprender todos los agentes. Hay muchísimas cosas de estas que para el profesorado que empezamos hace ya un tiempo son novedades. Pues tenemos que aprender para poder enseñarlo y para poder orientar a la familia. Muy bien. Vamos a ir profundizando en cada uno de esos riesgos. José Miguel, la Consejería de Educación cumplimiento de esta norma que hemos explicado, pues ha nombrado recientemente la figura del delegado de protección de datos. ¿no? ¿Quiénes ejercen este desempeño? ¿Qué funciones tienen? Eh, bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme a este congreso. Y con respecto a lo que pregunta, eh, la Consejería en julio de, de, del 2020 nombró dos delegados de protección de datos. Por una parte, a la Viceconsejería de Educación Universidades de y Deportes, como órgano, lo nombró delegado de protección de datos de los centros educativos públicos. Ese es un delegado. Y el otro delegado que nombró es a la Secretaría General Técnica, de la que yo formo parte, como delegado del de resto de centros directivos. Hay que tener en cuenta que la Consejería es muy compleja, está también en el área de deportes, cultura, y ha nombrado delegado. Para entender un poquito esta figura, sí me gustaría eh, señalar que... En, como se dijo en la introducción, en, en mayo del 2018 comenzó a aplicarse este Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos que se aprueba en el ámbito de la Unión Europea. Los reglamentos, a diferencia de las directivas, son directamente aplicables, esto es fundamental en esta materia, son directamente aplicables a los, en aquel momento 28, ahora somos 27 Estados miembros de la Unión Europea. Obligatorio en todos sus términos, la normativa de protección de datos en este momento es igual aquí en Canarias, que en Cataluña, que en Madrid, que en Roma, que en Berlín, que en París, que en Ámsterdam es la misma normativa. ¿Qué decía esta normativa sobre el delegado? En el caso que nos afecta a nosotros, que eh, todos aquellos responsables de tratamiento que fueran administraciones públicas tendrían delegado. Posteriormente, unos meses después, en diciembre del 2018, eh, en España se aprueba una ley orgánica de protección de datos. Porque es verdad que, aunque el reglamento era directamente aplicable y obligatorio, se permitía a los estados que adaptaran algunos aspectos. Y España lo hizo en diciembre del 2018. Una ley importantísima porque supone una adaptación y además porque incorporó un título décimo fundamental que tiene mucho que ver con este congreso, que era el de los derechos digitales, que bueno luego si hay alguna oportunidad eh, diremos algo al respecto. Eh, pues en, en, esta, en esta ley orgánica se... Por si había alguna duda, que creo que no la había, pero por si había alguna duda, se dijo que los centros eh, educativos tendrían delegado de protección de datos. ¿Y esto, esto qué significa? Que cada centro educativo tiene que tener un delegado. No, significa que todos los centros tienen que tener el paraguas de un delegado. Y el modelo que se ha cogido en Canarias pero también en el resto de comunidades autónomas ha sido que haya un delegado de protección de datos para todos los centros educativos, que en el caso nuestro, en la consejería, es la Viceconsejería de Educación. Este es el modelo que está, que está en este momento eh, en nuestra consejería y en el resto de, de, de, de comunidades autónomas. Con respecto a las funciones, podríamos agruparlas en tres bloques. Una, que quizás hoy en día es la fundamental, asesorar, asesorar, a los responsables, asesorar a los empleados, asesorar porque es una normativa ciertamente compleja y requiere de, de, de este asesoramiento de información. Otra, otro conjunto de, de tareas, de funciones que tienen los delegados es supervisar el control, supervisar el control de que se cumpla esta normativa. Y un tercer bloque tiene que ver con la cooperación con la autoridad de control, que en este caso es la Agencia Española de Protección de Datos, eh, es, es la figura que media con la con la con la agencia y los responsables. Hay que tener en cuenta en este tema que en Canarias, nuestra autoridad de control es la Agencia Española de Protección de Datos, pero que, que existen, además, otras tres agencias. La Agencia Vasca de Protección de Datos, que en ese caso o sea, es para el País Vasco, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, y eh, el, un comisionado que es de Transparencia y de, y de Protección de Datos en Andalucía. En el caso concreto de Canarias, en diciembre del 2018, Junto con, se aprobaron en, en cuestión de días, junto con la Ley Orgánica de Protección de Datos, se aprobó una reforma completa del Estatuto de Autonomía de Canarias. En esa reforma completa del Estatuto de Autonomía de Canarias se dice que Canarias tiene competencia en materia de protección de datos. No la ha desarrollado, pero no sería de extrañar, y yo creo que incluso deseable, que en un corto plazo o medio plazo Canarias tuviera también una agencia propia en esta materia. Esto no está, pero Canarias hoy en día con su Estatuto de Autonomía es competente en esta materia. Uh -huh. Eh, José Miguel, no quería interrumpirle su explicación tan detallada. No sé si está cómodo con el micro por dentro de la mascarilla. Sí, eh, con la ayuda de los técnicos de sonido, muy amable. Colocamos el micro por fuera que, además, incluso le vamos a escuchar mejor. Mm, claro, la Consejería de Educación eh, no solo se preocupa, se ocupa de, de esta temática que estamos abordando esta tarde, Elisa ponía sobre la mesa redonda, eh, señalando ¿no? cuáles son los riesgos. Y invitamos a la mesa a David porque la Fundación Canaririche también lleva a cabo proyectos para la prevención en este ámbito en los centros educativos. ¿no? Y lo hace con un proyecto como el de ayudantes TIC. Eh, David, cuéntanos en qué consiste este proyecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Eh, y agradecimientos por eh, invitarnos a participar en este congreso la Consejería de, de Educación. Es un honor para, para nuestra organización que nos, nos hagan partícipe de, de, de este espacio. Eh, Ayudantes TIC es un proyecto que, que nace en la Comunidad de Madrid de la mano de José Antonio Luengo, su creador, y que nosotros adaptamos eh, y apostamos por él en el curso escolar 2015-2016, para su ejecución en la Comunidad Autónoma de, de Canarias. Y desde entonces, pues, eh, ya este es el séptimo curso escolar en el que se activa el proyecto ininterrumpidamente y supone una colaboración entre distintos actores que, que da unos resultados muy buenos. Para mí ha sido un gran aprendizaje el proceso de ejecución de, de este proyecto. Cada curso escolar es sorprendente los resultados que, que ofrece. Ahora la compañera Esperanza hablará dando su testimonio de su centro escolar en concreto. Eh, Ayudando a STIC es un proyecto basado en la metodología de aprendizaje de servicio que se combina con un tema eh, altísimamente significativo para el conjunto del alumnado de primaria y secundaria que se desenvuelve día a día en entornos eh, digitales para su uso eh, recreativo. Eh, esto eh, implica eh, una motivación extra para el, el alumnado. Y durante estos siete cursos escolares, el proyecto simple, sencillo de aplicar, aunque no simplista, al contrario, pues ha demostrado que se adapta muy bien a la idiosincrasia de cualquier centro escolar de, de secundaria. Lo que propone son experiencias de aprendizaje entre iguales, en las que eh, capacitamos alumnado de niveles de tercero de la ESO en adelante, de distintos perfiles de alumnado, desde los más brillantes hasta los alumnados con necesidades educativas especiales, eh, para que promueva uh, actividades de eh, aprendizaje entre iguales con alumnado, inicialmente en los cursos iniciales de educación primaria, para facilitar también el, el, el tránsito del alumnado desde primaria hasta la secundaria entre centros adscritos, y durante la evolución de estos cursos escolares nos hemos dado cuenta de que lo, que lo que se proporciona en el proyecto es fácilmente adaptable también a alumnado de niveles de secundaria, incluso alumnado mayor en la mentorización, en los aprendizajes entre iguales, pues de, de alumnado de tercero de la ESO con alumnado de bachillerato. hay muchas experiencias diversas. Y el proyecto eh, se centra eh, fundamentalmente en tres contenidos muy, muy, muy relacionados que con otras palabras Elisa ya ha comentado antes. Por un lado, la intimidad y la privacidad, todo lo que tiene que ver con la identidad digital, tan necesario en, en su cuidado. En segundo lugar, eh, todo lo que tiene que ver el, con el respeto en el plano digital, eh, las relaciones prosociales saludables, previniendo el ciberacoso, las faltas de respeto, etcétera, en todo tipo de interacciones en contextos, del plano digital, digamos. Y en un tercer lugar, tanto más importante como lo anterior, la hiperconectividad, el abuso. Eh, relacionando estos tres contenidos principales, el alumnado, eh, a través de fases de ejecución, se prepara para eh, interactuar con sus compañeros, bien en actividades de aula, bien a través de investigaciones de rutinas de navegación en su propio centro escolar, o bien a través de pequeñas campañas dentro de los centros escolares para sensibilizar a sus compañeros. Eh, el gran valor del proyecto es que pone en el centro de, de su ejecución al alumnado. Y en nuestro caso, la experiencia de estos siete años, pues desde aquí lanzar un agradecimiento a, a la propia consejería, que desde el principio apostó por validar este proyecto y darnos soporte, a los centros del profesorado de la provincia de Las Palmas. Este proyecto se ha desarrollado, creo, si no recuerdo mal, en estos siete cursos escolares, en más de 50 centros escolares distintos, en algunos de ellos durante cuatro o cinco años seguidos. También agradecimiento a, lo, a, la decena de, a las decenas de docentes que tienen su tarea y su rol dentro de, dentro de este proyecto para eh, apoyar a ese alumnado, capacitarlo, eh, supervisar ese, esa acción de servicio y sobre todo al alumnado. La, creo que la prueba principal de, de, de los aprendizajes y del fruto de este proyecto es que eh, si bien se capacita un grupo de alumnado seleccionado desde, desde cada centro eh, para ser eh, formado y para invitarle a participar, la fase principal de servicio del proyecto, en la inmensa mayoría de los casos, siempre parte de la voluntariedad. No se obliga al alumnado a desarrollar esa acción de servicio. Y nuestra experiencia es que en, en más del 80% de los casos el alumnado quiere participar voluntariamente de la ejecución del proyecto. De hecho, hay alumnado que, que siempre quiere repetir en cursos posteriores y que no quiere ser el testigo a sus compañeros de, de los que vienen por detrás de cursos inferiores. ¿no? Eh, en este sentido, pues, el, el proyecto tiene un, un gran aprovechamiento. Bueno, Esperanza hablará de él. Esta es un poco la, la idea en general. Ya, pues vamos a eso. <ríe> David, a que Esperanza nos cuente cómo aterrizó esta esta idea, este proyecto. Ana Lidia está con nosotros. ¿Ah? Sí. Oh, <ríe> Bienvenida. Dele un aplauso que viene con atasco incluido. <ríe> Muchas gracias, Ana Lidia, por Disculpen incorporarte. Bueno, estás disculpada, Hola. está siendo un día especial en este sentido. Hemos comenzado a abordar ya las cuestiones que eh, tiene que ver con los riesgos, ¿no? con la seguridad, justamente, en este momento. Esperanza, que es eh, docente del IES Puerto del Carmen, eh, en Lanzarote, pues, eh, nos iba a contar cómo se concretaba este proyecto eh, de ayudantes TIC de, de Iritzen en, en tu centro, Esperanza. Cuéntanos. Pues yo, en primer lugar, les, me gustaría darle las gracias por darnos esta oportunidad de estar hoy aquí mostrando nuestra experiencia porque ha sido bastante enriquecedora, tanto para el claustro de profesores, eh, aprovecho para saludar al equipo directivo que está aquí apoyándome, <ríe> eh, como para nuestro alumnado, eh, y de hecho, este año seguimos manteniendo esta experiencia. Eh, agradecer también a la Fundación Bichen, porque creo que este tipo de proyectos son absolutamente necesarios, y los docentes que estamos todos los días en el aula vemos que es... Eh, fundamental trabajar este Bajarla tipo de, de ciber, ciberconvivencia que existe, aunque nosotros no la vemos, y sobre todo la flexibilidad con la que se nos permitió transformar un poco la idea original del proyecto. Originalmente el proyecto lo que nos planteó la Fundación IRISCHEN era formar un grupo clase. Eh, nosotros viendo que había, eso ofrecía muchas posibilidades, lo que sí, sí, les planteamos fue crear el rol dentro de cada tutoría, principalmente los grupos de tercero y cuarto de ESO, crear el rol de ayudante TIC como referente de ciberseguridad, ciberseguridad frente a sus compañeros. Eh, interrumpa, es que me, me indica Elisa que nos podemos retirar la mascarilla. Tenemos distancia sí, y en el momento sí, de hablar... Sí, podemos. Si te como te yo al final no he visto que nadie se la quiere, se Si te cómoda. No. no, lo cómoda. preguntamos, lo preguntamos, Si se me oye digo bien. Digo, porque dificulta, no sé si las mascarillas tienen... ¿Se, el... ¿se nos entiende bien con la mascarilla, profe? ¿Sí? sí, perfecto. Adelante, disculpe. Gracias. Bueno, pues aprovecho que está entrando Ramón Barrera, <ríe> porque él hablaba antes de red, y de exteligencia que me gustó mucho y precisamente lo que tratamos de, de hacer eh, reinventando el proyecto fue precisamente crear una red dentro del centro y aprovechar esa exteligencia que se iba a ir generando eh, entre el propio alumnado que, que era de, de grupos diferentes y de niveles diferentes. Eh, como ya he comentado, el primer año sí que, como era la primera vez que lo hacíamos, era un pilotaje, eh, quisimos elegir, seleccionamos nosotros al, al, al alumnado y ellos decidieron o no incluirse en el formar parte del proyecto que, como dice David, la mayor parte te dice que sí. Eh, hicimos toda la implementación del proyecto, los alumnos, el alumnado de ayudante TIC impartió las charlas… Eh, y la sorpresa con la que nos hemos encontrado este curso escolar es que, si el año pasado teníamos 18 alumnos ayudantes TIC, este año tenemos 29 alum alumnos ayudantes TIC que conforman el proyecto. Además, lo hicimos convocatoria pública, fuimos a todos los grupos de tercero, cuarto primero, perdón, y primero de bachillerato y les propusimos que a quien quisiera podía apuntarse al proyecto. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que cada vez esa red es más grande, y que, eh, cuando han venido a darnos las charlas, eh, ese pozo de lo que pasó el año pasado, de esa formación que recibieron, ese pozo está y ha ido creciendo. Eh, ¿Cómo ha cambiado este proyecto nuestro centro? Yo creo que hablaría de un par de cosas. En primer lugar, le ha dado foco, le ha dado un tiempo y un espacio en el centro para, para trabajar este, este tipo de contenidos que son tan importantes y este tipo de realidad. Y, por otro lado, le ha dado protagonistas a esa historia. Eh, creo que el impacto que ha generado en ese alumnado primero de la ESO, ver a su, primero y segundo, ver a sus compañeros e impartiéndoles esa charla y el debate que, que se genera, ¿no? esa reflexión, eh, porque el alumnado ayudante TIC te habla desde su verdad, de lo que ha vivido, te comenta todas las cuestiones, porque él usa las redes y no la usa como la usamos nosotros viven otra realidad diferente. A mí me ha sorprendido muchísimo. Me con... Bueno, nos hemos encontrado con muchos casos de eh, alumnado que comienza a utilizar las redes sociales. David lo sabrá mejor que yo. Yo llevo 12 años dando clase y la verdad es que nunca me había planteado que había niños eh, que te dicen que a los 6 años empiezan a utilizar redes sociales y que no tienen ningún tipo de supervisión parental. Eh, eso es un problema. Y es un problema importante. Y bueno, pues al final... Eh, Creo que lo más importante de este proyecto es lo que ha comentado David, es que eh, esos protagonistas que son los chicos eh, no solo se forman, reflexionan, luego llegan a casa y seguramente harán el uso, <risa> que todos sabemos al final no se aplicarán mucho tampoco a lo mejor el cuento, o sí quedará ese pozo, pero lo que más sí me ha gustado es, que es la, la forma en la que ellos se implicaron en el proyecto, la, forma, la responsabilidad con la que asumieron eh, formar parte de este proyecto. Ser, adquirir un rol positivo como agentes activos de, de, dentro de, de, de nuestro centro, del IES Puerto del Carmen. Y, bueno, pues creo que ha sido una experiencia que, que nos ha invitado a seguir en ella y a crecer y a que esa red crezca. Eh, y, nada, gracias a mi equipo directivo por siempre por apoyar todas las propuestas y, por supuesto, a la Fundación por, por ayudarnos a llevarlo a cabo muy claro. bien eh, tendremos tiempo eh, a lo largo de los próximos minutos de ahondar un poquito más vamos a ver un vídeo eh, esperanza que tenías preparado vamos a verlo proyecto ayudantes TIC. Se trata de un proyecto de aprendizaje servicio que persigue la formación y creación de grupos de alumnado referente para la promoción de relaciones de ciberconvivencia seguras y saludables. Los cambios que se han realizado a través de la tecnología de la información y comunicación han modificado los procesos de socialización, dando lugar entre nuestro alumnado a una cultura digitalizada. Ante esta realidad, presente en nuestras aulas desde el IES-Puerto del Carmen durante el curso escolar 2020-21, decidimos desarrollar este proyecto con el objetivo de realizar una sensibilización y prevención para la mejora de la convivencia escolar y uso saludable de las TIC. Esta experiencia de aprendizaje-servicio ha sido, sin lugar a dudas, enriquecedora para todos los que hemos formado parte de ella. Lo más importante de este proyecto es que somos nosotros mismos quienes necesitamos las charlas a nuestros compañeros y eso es mucho más impactante para ellos. Gracias por su atención. Les animamos a que ustedes también tengan a Gigante Stick en sus centros. Vale, un aplauso, ¿no? Para este, este alumnado. El ejemplo decía Esperanza, Ramón... Barrera, el ejemplo de la exteligencia, ¿no? Decías okay. tú. Sí. Como, bueno, y vamos a continuar con Ana Lidia porque ya Elisa antes eh, nos detalló, ¿no? Algunos de los riesgos que se querían abordar, de hecho, también a, a lo largo del congreso. Pero cuando hemos escuchado también a David hablaba de los contenidos de este proyecto que hemos conocido la experiencia del, del Centro de Esperanza y hablaba de la intimidad, del respeto, del abuso. Ana Lidia, decíamos antes, te presentamos, lo voy a recordar, como eh, que formabas parte del equipo multidisciplinar de la organización no gubernamental Opciónate. Mejora tu vida, mejora el mundo. ¿no? Y lo que nos interesa saber es qué proyectos desarrolla eh, la fundación en los centros educativos, cuáles son los problemas más frecuentes con los que se están encontrando, en fin. ¿Qué acciones llevan a cabo para la prevención del ciberacoso? Pues muchas gracias. Eh, estoy encantada de estar aquí. Disculpen de nuevo que he llegado un poquito tarde. Y... ¿Suena? Ya. suena bien ahora? Adelante. Sí. Adelante, sí. adelante. Ahora. Bueno, pues sí, formo parte del equipo de, de la asociación Opciónate y llevamos dos o tres años trabajando con centros, tanto de primaria como de secundaria en actividades y proyectos vinculados con la ciberconvivencia, con, con la ciberciudadanía y también con las ciberviolencias. Y en concreto, todo este último año hemos estado trabajando eh, respecto a las ciberviolencias machistas. El proyecto con el que comenzamos fue un proyecto eh, financiado por el Cabildo de Gran Canaria y fue un webinar porque queríamos empezar a ver qué es lo que estaba funcionando, eh, qué, cuál, es, cuál era la situación y cuáles eran las actividades, los recursos, los procesos que estaban funcionando respecto a la prevención y la atención a las ciberviolencias en, en general. ¿no? Entonces, organizamos un webinar invitando a especialistas de ámbito nacional e internacional eh, tenemos los vídeos colgados en nuestro canal de YouTube, en Occionate, si los quieren ver, tanto los completos como los resúmenes, viendo un, como un, un panorama de cuál es la situación en este momento. ¿no? Eh, en términos generales, no solo dirigido a la juventud, sino dirigido también a la población adulta. En términos generales, una de las conclusiones fue que las nuevas tecnologías van mucho más rápido de lo que va la legislación uh -huh. y de lo que vamos en el, en el ámbito educativo o en el ámbito psicosocial con respecto a abordar las problemáticas que van surgiendo eh, a través de las nuevas tecnologías. ¿no? Eh, quisimos también eh, tener una panorámica de buenas prácticas y de proyectos que se estaban llevando a cabo y organizamos como segunda actividad hace un año justo un webinar sobre buenas prácticas. ¿no? E identificamos distintos recursos, tanto a nivel nacional como internacional, una vez más, ¿no? y también en el ámbito de Canarias. ¿no? Por supuesto que hay muchísimos más de los que nosotros identificamos ¿no? y seguimos como en ese trabajo de querer trabajar en red, pero queríamos identificar cuáles eran algunas de las claves. Entonces, además de recursos en los centros educativos, proyectos, investigaciones en el ámbito universitario, también se presentaron iniciativas dirigidas al apoyo directo online a las personas afectadas por el ciberacoso o por las ciberviolencias. No solamente en el ámbito de la juventud y ámbito educativo, sino también, por ejemplo, en el ámbito, de, en el ámbito feminista, o en el ámbito eh, de la militancia, o en el ámbito profesional. ¿no? Y no solamente en España, sino también en otros países en los que, además, eh, es aún más peligroso ser activista en cualquiera de los ámbitos. ¿no? Eh, a continuación, lo que hicimos, y esto sí fue centrado en, en secundaria, fue un proyecto eh, financiado también por el Cabildo Gran Canaria, por el Área de Participación Ciudadana, que iniciamos también hace un año y lo hemos hecho a lo largo de todo 2021. Y fue trabajando con tres centros de secundaria en Gran Canaria, en un proyecto que se llama Jóvenes por una Ciberciudadanía Democrática. Y aquí lo que quisimos era parecido a lo que nos comentaban. Nosotros les llamamos ciberactivistas, entonces, lo que quisimos fue darle la vuelta y en lugar de hablar de ciberviolencias y de ciberpeligros y de ciberseguridad solamente, eh, empezar hablando de las oportunidades que brinda Internet ¿no? y, y hablándoles de, de cómo nosotras a su edad no teníamos esa gran oportunidad tanto de acceder a conocimiento como de crear cualquier tipo de... De, de producir cualquier creación y poder subirla, el poder contactar con distintas personas del mundo, el, el que visibilizaran Internet como un espacio de ciudadanía, con derechos y con deberes. ¿no? Y desde ahí que vieran todas las posibilidades que ofrece ese espacio de ciudadanía. Por supuesto, hicimos un, dentro de los cursos de formación online, que hicimos online por la pandemia, luego los hicimos mixtos, también presenciales con un grupo de 30 jóvenes y profesionales, entre los tres, bueno 40 en realidad, entre los tres centros de, que participaron en, en la isla, hicimos este curso en el que también abordamos, por supuesto, las ciber, la ciberseguridad, los ciberdelitos ¿no? y también de qué manera querrían ellos o qué querrían transmitir ellos y ellas, ¿no? que, a, que eran de cuarto de, de secundaria, a los y las más jóvenes. ¿no? Entonces, como producto, del proyecto, con ellos y con ellas, de manera participativa, crearon una serie de vídeos, ellos y ellas, en clase, con, con sus docentes y con nuestro acompañamiento. Trabajaron con nosotras en, en el guión de un vídeo profesional que contratamos a alguien para que, lo, para que lo produjera, además de los que habían hecho cada uno y cada una. Y también con ellos y con ellas definimos las preguntas de un ciber cuestionario cortito, dirigido a jóvenes, que está en nuestra página web, y que si consiguen los puntos suficientes, y ahí se mide como el comportamiento de cada uno y cada una en Internet respecto a su propia ciberseguridad, pero también respecto a cómo, para qué usa Internet, cómo lo usa, si comete alguna mala práctica o algún ciberdelito o no, esto suma o resta puntos. Y si obtienen los puntos suficientes, como que se comportan como un buen ciudadano o ciudadana en Internet, consiguen una imagen de un ciberpasaporte simbólico que se pueden descargar, y subir como perfil a sus redes sociales de alguna manera certificando o avalando que son gente de confianza en Internet, ¿no? Entonces, fue algo como muy bonito que, que construimos colectivamente, eh, sigue ahí, además la base de datos queremos reactivarlo, hemos estado, seguimos trabajando, ahora les cuento con, con otros centros y utilizamos esta página web y este cuestionario y este vídeo como herramienta de sensibilización y… Eh, los datos del cuestionario los queremos analizar, ya tenemos como 200 respuestas aproximadamente y los queremos analizar el año que viene para ver qué responden, ¿no? Sacar como un informe para obtener como en qué, cuáles son las, las malas prácticas en las que más incurren o cuáles son las buenas prácticas, porque también planteamos algunas preguntas que suman puntos respecto a promover la ciudadanía a través de, de los medios sociales, ¿no? uh -huh. Entonces, estamos con este proyecto, utilizándolo, como decía, como herramienta de sensibilización en otro proyecto, este financiado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, centrado en ciberviolencias machistas, en la prevención a través de la formación, y decidimos en este caso eh, trabajar con más jóvenes, precisamente por lo que comentaba la compañera, porque estamos identificando que después de, de impartir formación a secundaria y a, a los últimos años de secundaria y bachiller, notábamos que, a no ser que organices algo muy participativo, que vaya dirigido a crear algo concreto para que ellos lo pongan en práctica con otros jóvenes. En este caso, los ciberactivistas y las ciberactivistas también impartieron, hicieron una presentación del cuestionario del ciberpasaporte a, los, a grupos de gente más joven en sus propios centros. Esto fue muy, muy interesante y muy divertido. ¿no? Pero lo que identificamos trabajando con, con población de 16 a 18, es que ya vienen de vuelta, es que ya están cansados y cansadas de que les hablemos de estos temas. ¿no? Y lo que recibíamos era como mucha... como otra vez, ¿no? Otra vez me van a hablar de esto, ¿no? Y, y, y nos costaba, nos costaba el que nos escucharan, nos costaba el que nos contaran, ¿no? Era, estaban como más cerrados, ¿no? Entonces, este año hemos empezado a trabajar con quinto y sexto de primaria y con primero y segundo de secundaria. Y lo que voy a proponer el año que viene es trabajar solo con primaria. <risa> y en con esta metodología, trabajar con secundaria, pero con una metodología en la que ellos y ellas sean agentes más activos. El buscar otras maneras, porque a pesar de que nosotros trabajamos con talleres participativos y vivenciales y preguntándoles y, y, con, y con, como con talleres muy dinámicos, eh, ya es un poco tarde para algunas cosas. ¿No? Yeah. Eh, entonces, en, con primaria, les notamos que están súper receptivos y receptivas. Nos ha sorprendido desagradablemente el que eh, hemos estado como en 30 centros de primaria y secundaria a lo largo de este año, eh, como 60 grupos, eh, en sesiones de cuatro horas, distribuidas en dos sesiones de dos horas cada una, ¿no? Entre abril y ahora, tenemos la última el, el lunes, el, eh, todo octubre y noviembre, y lo que nos encontramos es que preguntamos, las primeras preguntas son cuánto tiempo están en, en Internet o en redes sociales y, y están entre cuatro y cinco horas al día, ¿no? Y les preguntamos cuánto de eso es para hacer deberes o estudiar y, y, y nos dicen que una hora, que el resto es pues juegos online, eh, vídeos, eh, ¿no? sí. chats... Eh, Instagram, Twitter, etcétera, ¿no? Yeah. Y a través de estas sesiones estamos detectando muchos tipos de ciberacosos y ciberviolencias que no conocíamos, ya yeah. no solo los tradicionales. Ana Lidia, ¿cuál es la dirección web? Que es sí, que... es opcionate.com. Y dentro de opcionate.com, en proyectos, el proyecto se llama Jóvenes por una Ciberciudadanía Democrática, uh -huh. es en concreto. Muy bien. ¿Y, y el último proyecto? Sí. Eh, el último proyecto en el que estamos trabajando, que justo lo hemos lanzado esta semana, es una investigación financiada por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria sobre las ciberviolencias machistas en Gran Canaria eh, en el caso de mujeres mayores de 18 años. Entonces, les animamos a, a todos y todas, a las mujeres eh, que residan en Gran Canaria mayores de 18, que nos apoyen rellenándola y, y en, en el resto, que por favor, si, si les parece interesante, que lo, que lo difundan. Está en nuestra página web, justo hay una ventanita, nada más entrar se puede ver, eh, encuesta Mujeres Internet. Y lo que queremos es recoger datos, no solamente entre la población joven, a través de estos proyectos que venimos trabajando, sino también con mujeres mayores de 18. Uh -huh. Muy bien. Eh, decía Ana Lidia, la tecnología va más rápido que la legislación. José Miguel, eh, ¿cuáles son las consultas más frecuentes eh, que está atendiendo el delegado de protección de datos de, de educación y, y cómo se resuelven. Eh, eh, una de las consultas más frecuentes que, que, que tienen los delegados es sobre el registro de tratamiento. La ley orgánica que antes mencionábamos eh, obliga a las administraciones públicas, no solamente a las administraciones, pero bueno, en el caso de nuestras las administraciones públicas, a ser público eh, los tipos de tratamientos que tienen. Los responsables de tratamiento, en nuestro caso la consejería, que son los distintos centros directivos, pues tienen que eh, declarar estos tratamientos. Entonces ahí se consulta, es uno de los grandes eh, focos de consultas a los, a los delegados de protección de datos. Hoy mismo hemos tenido una reunión, la tenemos frecuentemente y es raro la reunión donde no tratemos el tema de ese asesoramiento e información a algún centro directivo para el registro de tratamiento. Por cierto, que el que quiera consultar cuáles son los tratamientos que tiene la consejería, simplemente pone en Google actividad de tratamiento Gobierno Canarias. Y ahí están todos los del Gobierno, incluidos por supuesto los de los de la Consejería de Educación. ¿no? Y uh -huh. eso siempre se está actualizando. Eh, eh, eh, y, bueno, y lo cual es muy bueno porque significa que los centros directivos son conscientes. Y de eso se trata, de que están manejando datos y lo tienen que declarar y se tiene que hacer público. La ciudadanía tiene que saber, no es que se suban ahí los datos, ahí no se sube ningún dato, pero sí sube, por poner un ejemplo que todos podamos ver. Eh, tratamiento de becas universitarias, tú subes ahí que el gobierno canaria, nuestra consejera de educación, lleva los datos de becas universitarias y que la finalidad es este, y que el responsable es este, y que el delegado de protección de datos es este, y que usted tiene estos derechos. Y entonces, bueno, pues esa es uno de los, de los grandes bloques de, de, de, de las tareas que tiene el delegado. Probablemente de los más relevantes sea eh, cuando se ejercita algunos de los derechos de protección de datos. Ese es otro del asesoramiento y este es de los claves. Hay que tener en cuenta, se dijo en la, en la presentación, y así es, que eh, cuando hablamos de protección de datos estamos hablando de un derecho fundamental de los ciudadanos. Bueno, pues ese derecho fundamental, que es un derecho de última generación, surge en la segunda mitad del siglo XX, en España se termina de consolidar ya sin duda en el año 2000. Mire, eh, ¿Por qué en el 2000? Porque ahí salió una sentencia del Tribunal Constitucional que zanjó todo tipo de dudas diciendo cuando hablamos de protección de datos hablamos de un derecho fundamental y deriva del artículo 18.4 de la Constitución. Hasta ese momento era un tema muy confuso, muy interesante, pero bueno, no tenemos tiempo. Eh, eh, se hablaba que si eso formaba parte de la intimidad. En fin, a partir del año 2000 está reconocido en España que es un derecho fundamental. En, en la Unión Europea en el año 2000 salió la Carta de Derechos Fundamentales. Ahí se reconoció también como un derecho fundamental. Ese derecho se desglosa en numerosos derechos. Por ejemplo, el derecho de acceso a la información. Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber, en este caso de nuestra consejería, pero puede ser de Winter, del Corte Inglés, tiene derecho a saber qué información tiene Winter, se la puede pedir. Bueno, ese derecho, cuando eso ocurre en la consejería, nos piden asesoramiento. El de rectificación, que es de los menos problemáticos, hay algún error, pues pide ese, esa rectificación de datos. Y algunos novedosos, como el tema del derecho al olvido, que eh, eh, precisamente el, el tema del derecho al olvido es, lo, es de los que nos muestra eh, que, que este derecho a la protección de datos ha calado en la ciudadanía. Aquí tengo apuntado, porque no me lo no sé de memoria, que entre el año 2014 y hoy, cogí los datos de hoy, eh, eh, 2014, ¿por qué? Porque en el 2014 se aprobó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconocía este derecho. Como ven, he, he citado algunas sentencias porque es un derecho muy vivo que se ha ido reconociendo a golpe de sentencia, hoy está reconocido en el reglamento, pero que ha sido controvertido. ¿no? Bueno, pues en el 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que los europeos tenemos derecho al olvido. Y obliga, entre ellos a Google, y son los datos que tengo aquí, que pueden consultar ustedes también en la web, a que se pueda ejercitar este derecho. Bueno, desde ese año hasta ahora ha habido 1.192.777 solicitudes de ejercicio de derecho al olvido a Google. Que implican la retirada de 4.647.000 URLs. El derecho de protección de datos no es un derecho absoluto, ni ninguno de estos derechos que he citado antes, acceso, rectificación, olvido, supresión, sino que hay que, hay que ponderarlo. En el caso de esto que les digo, eh, Google aceptó retirar el 48,2% eh, de estos 4 millones, o sea, casi la mitad. Con lo cual da una idea que desde luego la ciudadanía europea tiene clara conciencia de estos derechos. Bueno, pues esa es una de las cuestiones, eh, eh, todo lo que es el ejercicio de derechos que se, se, se, se consultan al delegado. ¿no? Después, por supuesto, cuando hay análisis de riesgo pues también se consulta al delegado y en otra serie de cuestiones eh, relevantes eh, de todo lo que tiene que ver con, con protección de datos, pues la verdad es que se consulta y tratamos de, de ayudar dentro de los medios que, que disponemos. ¿no? Ya. Yeah. Me ocurre el derecho al olvido, qué importante, cuando se, estamos hablando de, de personas que están en crecimiento, ¿no?, además. Eh, David, una de las campañas más recientes de la Fundación Canary Richen es el pantallómetro. Háblanos de, de esta campaña, acciones para tener recursos. Bueno, eh, el pantallómetro eh, digamos que es un complemento a nuestra labor de sensibilización. Nosotros somos un centro de, de atención de, de adicciones que, que actúa en, en Gran Canaria con personas con distinta tipología de adicciones y en concreto a raíz de nuestra labor que desarrollamos principalmente en contextos escolares, pero también comunitarios, de prevención eh, en relación al uso abusivo de las nuevas tecnologías. Y dada la coyuntura que hemos vivido en los últimos dos años, en este sentido, de aislamiento, de eh, dificultades, para desarrollar nuestra vida en el plano analógico de manera normalizada, decidimos apostar por, hace exactamente un año, desarrollar una campaña en medios de comunicación que bueno, cuyo nombre eh, más o menos adivina va por, por dónde va, ¿no? Eh, básicamente lo que pretendíamos era, eh, en, a través de los medios, sobre todo de los medios digitales, eh, lanzar mensajes eh, preventivos en relación al, al abuso, aunque no solo el abuso, sino también los usos inadecuados de las nuevas tecnologías para toda la comunidad en general, especialmente dirigidos a jóvenes, menores y familias fundamentalmente. Eh, la campaña eh, se basa en algo que está muy de moda a día de hoy, que es el tema de los retos. Entonces se propuso eh, desarrollarla a través de seis retos que han ido saliendo periódicamente desde diciembre del año 2020 hasta este mes de diciembre. Eh, este, este mismo inicio del mes de diciembre publicaremos el sexto de los retos. Hicimos un reto eh, centrado en el uso de los dispositivos móviles. Al poco tiempo desarrollamos un reto en relación al abuso de los videojuegos. Desarrollamos dos retos eh, asociados al uso de las redes sociales desde una perspectiva de abuso y también desde una perspectiva de eh, cómo afecta, cuando afecta en negativo, al autoconcepto, a la autoestima eh, de las personas que interactúan en el plano digital y que muchas veces eh, digamos que se obsesionan demasiado con, con su imagen en la red. Y eh, recientemente, al inicio del curso escolar, desarrollamos un reto asociado a el ejemplo de los padres. No de lo que transmiten a sus hijos, sino de cómo ejemplifican delante de ellos en el uso de las nuevas tecnologías. Ahora mismo, eh, en breve, saldrá el último de los retos, que tiene que ver con eh, hasta qué punto y de qué manera interfiere el uso recreativo de las pantallas en el rendimiento académico de los menores, fundamentalmente en, en la etapa de secundaria. Y el cierre de la campaña eh, eh, se constituye a partir de un mini-documental que está basado en general en el contenido de los, de los seis retos que eh, se hará público dentro de unas dos o tres semanas a través de Internet. Un mini-documental de 17 minutos, al que hemos denominado eh, precontemplación Fase Cero. precontemplación es un concepto eh, eh, del ámbito de las adicciones eh, que tiene que ver con eh, la teoría, el modelo general que se utiliza para explicar el, eh, las fases por las que pasan las personas para eh, desarrollar un cambio en su vida. Es extrapolable no solo a las personas que están en situación de adicción sino a las personas en general que necesitan hacer un, un cambio en general en su vida. Precontemplación, ¿por qué? Porque pretendíamos generar un debate en torno a si la gente hasta qué punto eh, como sociedad en Canarias somos conscientes todavía de que necesitamos desarrollar determinados cambios en nuestra relación con las pantallas, globalmente. Y el, el documental está constituido por mini entrevistas a personas eh, referentes de distintos ámbitos, como pueden ser la pediatría, el ámbito educativo, el ámbito universitario, las empresas privadas del sector tecnológico, etc. No le digo más sobre el documental para que lo vean. ¿vale? Y cada uno de los retos... Eh, está eh, fundamentado en volcar información sobre los eh, daños para la salud eh, integral de las personas del abuso, un test sencillo de autodiagnóstico para, las para que las personas sepan en qué punto se encuentran en su relación con los distintos dispositivos y las distintas eh, plataformas y una propuesta de reto de cambio conductual asociada. Le hemos hecho además una adaptación a material didáctico para que nos sirva también dentro de los centros escolares en función de para qué perfil de alumnado y de qué niveles pues, se pueda eh, hacer uso de la propia campaña. Muy bien. David, ¿teníamos un vídeo? ¿Tenemos un vídeo? Lo vemos. Lo vemos.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 ¿Sabes? Sí. Uno ha hecho más, ¿no? Uno hecho más hecho más que uno, ¿no? Los típicos mensajitos es lo dejé todo momento ya, es que ya es la última. Esta es la última, esta es la última, mira, mira. Desde que dejé el móvil es tres idiomas. Tres idiomas aprendí yo solo. Ahora, hago hola Por la mañana hago pilates. Por la tarde hago boceo. La guitarra, desde que me quité el móvil. En dos meses sabía tocar la guitarra. Mira, es que los planes están guapísimos porque. ¿sabes? Te engancha, te engancha. No, pero yo cuando duermo, no, por ejemplo, no, no lo uso el móvil. ¿Tienes wifi? No. ¿Estás usando wifi? Me no va lento. Estoy bien. Tensión baja. Cero estrés. Duermo yo horas al día. ¿Todo por qué? Porque no miro el móvil. Este sabía que iba a llegar, ¿eh? ¡Tres! Este. bien, es el... yeah. yeah. lo a poner ahí? Para acá un coche? Una guagua. <susurra> Biometro. Muchas gracias, David. Elisa, todo esto que estamos viendo, el uso seguro, responsable de las tecnologías, todo esto del bienestar digital, ¿está contemplado en el plan para la educación digital de Canarias en el siglo XXI? Bueno, cuando hice la presentación dije que uno de los ámbitos de ese plan era el uso seguro eh, y eficaz de las tecnologías no solamente es que sea un ámbito, sino que es un ámbito que está interconectado con todos los demás. No hay ninguno de ellos que tengamos en el plan que no esté vinculado o no sea interdependiente con el uso seguro y responsable. Eh, casi así de memoria, cuando hemos tenido que, y no solamente están interconectados los ámbitos, sino que también, antes decía José Miguel, que la consejería es muy compleja. Cuando yo estaba en un centro no sabía lo compleja que era. Pensamos que es una, que están ahí todos juntos y no, estamos cada uno en nuestros ámbitos, en nuestro trabajo cotidiano. Es muy compleja. Y el tema del uso seguro y responsable de las tecnologías, que no podemos dejar de usar tecnología. Hay muchísimas personas, áreas, servicios que trabajamos y que tenemos que contemplar ese uso seguro. Montamos aulas virtuales y entonces tenemos que, que mirar, consultar con José Miguel, con los delegados de protección de datos, con nosotros, con los compañeros de sistema, cómo se monta el servicio para que no haya ningún detalle que se quede fuera de esa norma. Yo quiero aprovechar para decir, José Miguel está hablando, estamos hablando de una norma del 2018. Todos los que estamos aquí hemos mm, introducido tecnología en, en, en nuestra labor educativa y esto ha marcado un antes y un después de lo que hacíamos y de lo que ahora no podemos hacer. Y tenemos que hacer esa transición también de ir adaptándonos a la ley entre, cuando hablamos entre nosotros también decimos que la ley seguramente tendrá que sufrir alguna adaptación a la realidad, pero como decíamos aquí, van, van por detrás. Ajá. Entonces, son ámbitos que están interconectados, los espacios virtuales, las comunicaciones, no les digo si no vayan por ahí a la web que tenemos de familia, lo que nos costó, por aquí están todos mis compañeros, hacer las orientaciones para usar de forma segura las videoconferencias durante la educación a distancia, durante el confinamiento. Eh, estoy pensando en más ámbitos cuando montamos sistemas con las familias, lo que decía, tenemos que hacer orientación a las familias para que puedan hacer ese control parental, y tenemos que trabajar con el alumnado. O sea, que no solamente es que esté contemplado en el plan, sino que es un ámbito estrella, que además es como un nodo que está conectado con el, con el resto. Eh, cuando estamos hablando de aprender, si hay algo en lo que tenemos que aprender, estamos empezando a identificar esos riesgos nuevos. Antes era, qué bueno la tecnología para la educación, qué buena la tecnología para la sociedad, pero están apareciendo evidencias de los riesgos, bueno, porque pues eran desconocidos. Pues ya está, aquí están los riesgos, vamos a aprender a, a sortearlos. Nosotros somos los primeros que hemos eh, aprendido y que estamos aprendiendo sobre este asunto. Por ahí está mi compañera Lourdes, a José Miguel lo conocimos porque ingenuamente, te llamamos para, dinos cómo hacer una autorización para el programa Brújula porque queremos publicar en las web. Y no hemos terminado de trabajar, nos hemos constituido en un grupo estable. Hemos tenido que montar un, un grupo en el área de tecnología educativa de cinco personas que estamos semanalmente aprendiendo cómo es esto, porque si queremos integrar tecnología, tenemos que respetar y, y respetar las normas, las, las normas del juego. En cuanto a aprender, quiero destacar mmm, tres aspectos. Uno mmm, es la formación y la capacitación del profesorado, si dentro de la transformación digital la capacitación o la mejora mmm, sensible de la capacitación para usar tecnología no solamente al profesorado, sino para la tecnología. Todo el mundo ha visto los famosos fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Tienen dos ejes fundamentales, que uno es la parte ecológica, la transición verde y la transición tecnológica. Y eso pasa por mejorar las competencias digitales de la ciudadanía en general. En una consejería de educación tenemos que mejorar las competencias digitales del profesorado y del alumnado que va a ser ese, ese ciudadano o ciudadana del siglo XXI. Con respecto a la capacitación del profesorado, eh, ya salió hace unos años, pero ahora mismo está en revisión, lo que se llama el marco de referencia de competencia digital docente, que trabajamos mmm, junto con todas las comunidades autónomas y con el INTEF, porque está por aquí un, eh, un compañero del INTEF, el Instituto Nacional de Tecnología del Ministerio. Y ese marco lo que está defini definiendo es qué es lo que tenemos que conocer los docentes para estar bien capacitados, es decir, lo que es competencia digital docente. Y lo voy a leer porque es interesante. Protección de datos, el, el área, este área de conocimiento tiene un montón de áreas, pero el área del de, de conocimiento, del uso seguro sería protección de datos, privacidad, es decir, que los docentes tenemos que aprender de protección de datos, de privacidad, de seguridad y bienestar digital, que es de todo lo que estamos hablando en esta mesa. Tenemos que aprender a proteger los datos personales, las comunicaciones y el acceso a los dispositivos dentro del ámbito educativo, para evitar los riesgos y amenazas que afecten a los derechos y garantías digitales de todos los miembros de la comunidad educativa, de todos los miembros de la comunidad educativa. Los docentes manejamos muchísimos datos personales, datos que son sensibles y que tenemos que aprender, que los recibimos en calidad de funcionarios públicos para un uso concreto y que, bueno, pues hay que ir aprendiendo a manejarse. Y que tenemos que utilizar de manera responsable, segura y saludable las tecnologías digitales para evitar riesgos laborales, personales y en el entorno. Así es como se define la competencia digital docente o lo que tendría que saber un docente en materia de uso seguro y responsable. Del alumnado, que también se están redefiniendo o matizando las competencias con la nueva LOMLOE y como somos área de tecnología educativa, estamos participando en esa definición, hemos aportado. La competencia digital, o sea, lo que tiene que aprender el alumnado cuando termine su educación básica, al menos, es la competencia digital implica uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, que viene a ser un resumen de todo lo que estamos diciendo. Aquí quiero poner eh, eh, énfasis en la importancia, que también lo citó antes Ramón, de la alfabetización en información y datos, lo que decías, porque lo dice Internet, ahora que están de moda el tema de los fake, verificar, contrastar y aprender a ver si una información es fiable o no. Y otra cosa de la que se está hablando mucho es de lo que ha venido a llamarse alfabetización mediática. Eh, ya no, Toda la información ya no nos viene en papel ni de cultura de imprenta. Pues bueno, tenemos que enseñar a nuestro alumnado a acceder, a analizar, a crear y a actuar todas las formas de comunicación que existen de forma adecuada. Y luego, una parte muy importante que la he repetido varias veces, pero seguiré insistiendo. Las familias. Tenemos que acompañar a las familias, hacer orientaciones como lo hacemos siempre, Igual que hemos orientado en hábitos saludables de, oiga, cómo tiene que desayunar el niño la niña, tiene que hacer ejercicio, pues tenemos que ayudarles a que puedan hacer ese control parental del uso de las tecnologías. Muy bien. Vamos a ajustarnos un poquito más al tiempo porque son casi las ocho menos cuarto. Yanira, si fueras tan amable y me dejas la, la, la tablet para poderles trasladar a los miembros de la mesa redonda algunas de las preguntas que han ido surgiendo. Y mientras tanto esperanza para volver a ver cómo se aterrizan este tipo de cosas en el alumnado, queríamos que nos contara acciones, tengo aquí en mis apuntes, eh, pues que hayan ayudado a que hayan enseñado al alumnado a cuidar su imagen digital a proteger datos personales, propios y ajenos. Bueno, pues, eh, por parte de la Fundación Ibichen fue uno de los contenidos que ya ha mencionado antes David, que se trabajan en el proyecto. Es verdad que este año, eh, claro, al tener al, a, el, al proyecto, al desarrollarse un año, tener agentes que repiten y alumnado que recibe nuevamente la charla, eh, este año lo vamos a enfocar a la hiperconectividad. Sobre todo, pero el año pasado lo, lo, lo que trabajamos sobre todo fue esa huella digital y la identidad digital del alumnado, compartir datos, qué que datos comparten y no son conscientes de la importancia, lo que estaba comentando antes, Elisa. Eh, y, bueno, lo que comentaba antes, eh, a mí como ser humano que llego al aula y yo utilizo mucho las redes, soy muy ticadicta, pero yo me quedé muy impactada de, de sobre todo, eh, la situación que se, que se genera, que se genera con la Fundación Lucía, eh, crea un vínculo con ellos, eh, llegan a conectarse, cuentan muchas experiencias que no te contarían a ti, que les das clase, que no le van a contar a sus padres y que, y que no van a surgir en el contexto del aula. Antes comentaba la compañera pues, eh, ¿no? que secundaria ya está como perdido, ¿no? Eh, no perdido, ¿no? O sea, si sí, me, me entiendes. Que, que ya es súper difícil eh, cambiar los hábitos que tienen de consumo digital. Y es verdad que has comentado otra cosa. Yo creo que hemos abusado o abusamos a veces de esas charlas que como centro. Eh, y yo lo he vivido como vicedirectora que yo no, no lo pensaba. Me doy cuenta ahora, ¿no? Eh, contratamos, un, o sea, contratamos. Vienen una charla, te ofrecen una charla y al final el, el alumnado recibe... Eh, una chapa, o sea, que está súper bien planteada, pero que al final lo que está haciendo es que cada vez, cuando no, no está surtiendo efecto, y cuando llega el momento que lo que decía antes ya es tarde y eh, no quieren oír hablar de eso. Esto es lo que el proyecto sí que nos ha permitido hacer, es decir, eh, al poder eh, ser ellos los que impartían las charlas, se han sentido lo que hablábamos antes, con esa responsabilidad que han asumido, y, bueno, creo que es más significativo darles ese rol a ellos bien, con un buen asesora, asesoramiento y crear esa, eh, ese activismo digital que me ha parecido muy interesante tu intervención. Y voy a comentar simplemente que, bueno, como este curso vamos a trabajar la hiperconectividad, vamos a hacer varias campañas a lo largo del curso, vamos a aprovechar el día de una Internet segura, eh, que es el segundo martes de cada el segundo martes de febrero de, de cada año. Este es el 9 de febrero. que Este año tiene como lema eh, una infancia mejor comienza contigo, más conectados, más seguros, promovidos por él, que promueve el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y bueno, realizaremos campañas a lo largo del curso. Y finalmente, otro aspecto que no quería eh, irme sin comentar es la importancia de implicar a las familias. Eh, David lo corroborará, corroborará, porque tiene mucho feedback de centros a lo largo de todos estos años, pero lo que he comentado anteriormente, las familias eh, son están ciegas, no saben lo que está sucediendo en realidad. Ese, ese mundo virtual no tienen ni idea y dejan a su alumnado, no sé quién lo comentaba antes, eh, están por el mundo navegando, pero sí. no hay nadie que supervise eso. Puerta, ¿no? Huérfanos. Sí. ¿no? Sí. Y es? Es, eh, es... que lo Mark Prensky lo decía, ¿no? Los huérfanos digitales. <risa> sí. eh, y eso, pues, eh, queremos intentar... Eh, lo hablamos con Lucía, con la compañera que viene a darnos la charla. También que el alumnado de Ayudante TIC, este año, eh, realice una charla de concienciación a las familias de nuestro centro. Siempre, evidentemente, con la supervisión. Y un poco seguir ampliando esa red hmm. de la que hablábamos. Elisa decía, niño... Vagabundos en la red, ¿no? decía antes. Le ruego respuestas, por favor, lo más sí, breve posible. Y yo creo que esta primera es para ti, Elisa. ¿La consejería tiene pensado sacar algunas orientaciones para los profes, para ayudar a velar por el cumplimiento normativo en el tema de protección de datos y el uso de apps y dispositivos? Bueno. La sensibilización ya ha empezado y está teniendo efecto porque tenemos muchísimas preguntas, tanto eh, los delegados de protección de datos como nosotros. Eh, ellos han hecho unas orientaciones jurídicas y a partir de esas orientaciones hemos elaborado una guía que publicaremos yo creo que en una semana o dos porque hay que, hay que, hay que, pero no los vamos a dejar solos ni solas. Estamos, sí, en breve sale... Unas orientaciones básicas para empezar a ponerse en materia de uso seguro y responsable. Uh -huh. eh, apuntan aquí también en la aplicación. Hace poquito una asociación ha impartido una charla en mi centro sobre nomofobia, pero no son conscientes de los límites horarios, sobre todo respecto al uso de videojuegos en redes sociales. Mm, queda ahí como un comentario. No sé si alguien quiere eh, apuntar algo, anotar algo. La estoy leyendo entera, ¿verdad? La estoy leyendo entera, ¿no? Sí, ¿verdad? No, no público, vale, vale. Perfecto. Solo una más. Dice, los alumnos voluntarios del proyecto Ayudante TIC, aunque son voluntarios, se admiten o no, dependiendo del perfil. Los alumnos voluntarios del proyecto Ayudante TIC, aunque son voluntarios, se admiten o no, dependiendo del perfil. No sé si es una pregunta para... Yo no estoy seguro de entenderla del todo tampoco la pregunta, pero en principio eh, nosotros de dirigen, proponemos una metodología en la que el alumnado primero conoce el proyecto para después valorar si quiere participar en la fase principal del mismo. Y siempre proponemos en todos los proyecto? centros escolares a través sí. de una orientación previa al profesorado referente de, de cada centro que va a asumir la ejecución del proyecto, darle este enfoque. Eh, centrado en la voluntariedad de, del alumnado que, que inicialmente se selecciona como candidato. En algunas ocasiones, muy poquitas, el profesorado da anclaje curricular al, al proyecto en distintas materias, eh, pero en general, la inmensa mayoría de, la, de las experiencias parten de, de esta premisa, ¿no? de, de dejar que el alumnado voluntariamente quiera vincularse al, al proyecto o no. Yo no estoy seguro de entender la pregunta del todo, pero sí que la experiencia no, nos permite corroborar que todo tipo de alumnado desde de los 15 años aproximadamente en adelante eh, ha participado en el proyecto y además con éxito, ¿no? sintiéndose bien con, con esa aportación al bienestar de, de la comunidad educativa. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí porque como el Congreso no ha hecho más que empezar, en realidad va a haber más espacios de reflexión mañana a lo largo de, de todo el día y de análisis, con lo cual habrá más oportunidades para aclarar eh, dudas o inquietudes que puedan ir surgiendo. Así que Elisa, José Miguel, David, de Esperanza, Ana Lidia, muchas gracias a los gracias cinco a por participar en la mesa redonda. Pueden dar un aplauso si quieren.